Yo soy Egle, soy la, la, el técnico de empleo en Naranspur y la intérprete de Lengua de Signos. Soy de Estonia y tra, trabajo en Naranspur. La primera vez que empecé a trabajar aquí creo que fue el año 2009. En Naranspur eh, acompañamos, como he dicho, a las familias de personas sordas, Prácticamente desde el momento que en el hospital, cuando nacen los niños, se les detecta una discapacidad auditiva, eh, pasan al servicio de, de, de logopedia con mis compañeras. Eh, luego cuando van al cole siguen este, lo, los, las sesiones de, de logopedia y aparte también tenemos un servicio de apoyo escolar. Que, que se hace tareas y cosas, luego tenemos verano activo, campamento verano, luego ya cuando somos mayores los encuentros europeos y, y luego ya cuando terminan los estudios y empiezan su vida laboral pues tenemos un servicio de, de empleo para, para acompañarles y ofrecerles los servicios que, que necesiten. Han ha participado en varios proyectos europeos en los que intervenían varios países diferentes. Sí, sí. Yo, mi primer contacto con Aranspur fue el año 2003 en Italia, que fue el proyecto Signa Europa, donde participaron España, Italia, Bulgaria y Estonia. A, había un encuentro previo en 2002 en Burgos ya, pero yo no participé ahí. Fue el primero, en Italia, segundo, el 2003, 2004 en Estonia, donde ya se añadió otro país que era Finlandia, y el 2005 nada, y el 2006 en Bulgaria. ¿Cuáles eran los objetivos de este proyecto que duraba cuatro años, más de cuatro años realmente? Sí, cada año se hablaba de de diferentes temas relacionados con vida diaria de los jóvenes jóvenes sordos o incapacidad auditiva que hablamos de, de opciones de formación en cada país aparte de la cultura y de lengua y que es cultura general y luego también si tienen acceso al servicio intérprete si lo tienen que pagar ellos el servicio es limitado o lo que les haga falta. Eh, luego, si existen ayudas tipo gobierno, hay países donde las personas o incluso jóvenes cobran una pensión. Aparte, luego depende del país si necesitan trabajar para complementar esta pensión o hay otros países que la gente no suele trabajar porque con esta pensión les llega para, para vivir que se hablaba de diferentes cosas así. ¿Cuáles eran las diferencias más notables entre cada uno de los países? Se notaba que España y Estonia, los jóvenes eran más signantes y tenían menos limitaciones a la hora de, de comunicarse con jóvenes de otros países. Porque a, a, como lengua de signos es, es visual, pues se, se manejaban mejor, se hablaban mejor, conectaban entre ellos mejor y sabían adaptarse mejor. A cambio Italia y Bulgaria, por ejemplo, eran países donde los jóvenes eran más oralistas y, y les costaba un poco más poder comunicar con las personas de otros países. ¿Y cuáles han sido los resultados de ese proyecto? Tanto desde el punto de vista institucional, en lo que afecta a Transburg y Burgos, y en lo personal. Yo creo que parte de participantes se les ha, enriquecido, les ha enriquecido mucho, porque sé que la gente sigue teniendo contactos con jóvenes de otros países, de vez en cuando se, se van de visita a, a viajar... Te mandan ahora los whatsapps, hacen videollamadas, siguen en contacto y nosotros en Amaspur hemos retomado el contacto con la asociación italiana, que dos años hemos tenido como otro tipo de encuentros también con la misma asociación, pero ya jóvenes son, son otros, que la, la anterior generación ya, ya está fuera de rango de edad y, y en mí, en, personalmente a mí me ha cambiado la vida totalmente, aquí estoy en, en otro país, con otra lengua, con otro trabajo, otra familia que he formado aquí, que a mí pues me ha cambiado mucho la vida. ¿Cuál es el impacto que tiene el apoyo que se da desde la propia asociación a los usuarios en todas las etapas de la vida? Pues creo que al principio... Eh, cuando los niños son muy pequeños, el apoyo que ofrecen las logopedas o lo que la gente que se trabaja con familias, también en áreas de sensibilización, es muy importante porque la mayoría de las familias que llegan, igual ni han visto una persona sorda o le han visto, tienen lo típico de mitos que, que son sordomudos, que no saben, que acompañamiento que se hace de estos servicios a las familias. Eh, sobre todo, creo que es muy importante para que acepten la realidad y, y, y no vean el futuro tan negro como les seguramente parece en ese momento cuando les dan la noticia. Luego los niños a etapa escolar tienen actividades de todo tipo, conocen las visitas, pues, pueden participar en diferentes actividades y luego ya época, cuando ya están trabajando, pues hasta que se jubilen prácticamente, que les acompañamos, se depende de, de, la, de las personas. Que hay gente que solo les vemos una vez al año, porque es cuando se hace una asamblea general en la, la fábrica, cuando se dan los resultados, pero reuniones pequeñas de, con su encargado, ya no nos hace falta, que llevan trabajando ahí mucho, la, están sensibilizados más, y igual se manejan mejor con lengua oral. Hay otras empresas que tampoco nos llaman más que una vez al año, pero que, que les cuesta entender que podrían pudiesen llamarnos más porque, porque la persona sorda sí que necesita un poco más clara la información que se le está. Y hay otros que, que vamos cada dos meses casi. ¿Desde el ¿Cuáles son las aspiraciones para el futuro inmediato en el plano formativo? ¿Puede ofrecer formación especializada a la propia sociedad? Estamos en ello, estamos en ello, o estamos ahora en las tramitaciones para ser un centro de formación porque, porque vemos que, que los usuarios nuestros tienen muchas lagunas en, en área de formación y la, el acceso a los cursos que ofrece CIL por ejemplo, lo tienen no tienen acceso, así dicho, tienen acceso en papel, pero cuando se apuntan en los cursos, que cuando se le está los cursos a las entidades, hay un punto que dice que para personas sordas tienen que adaptarlo y buscar un intérprete de lengua de signos para evitar cumplir este punto simplemente no se les elige para ser como alumnos de, de estos cursos y, y pues no nos queda otra que, que empezar a dar formación de, de lo que vemos que hay necesidad para que puedan aspirar un trabajo mejor aparte de limpieza uh -huh. que por ejemplo que que, aunque también hace falta ya formación en limpieza, que, que ya no puede ser ni limpiadora sin formación específica, pero nosotros queremos ofrecerles un, algo mejor. ¿Y a quién va dirigido concretamente? ¿A las personas sordas más jóvenes, de 18 años en adelante, o a las personas que tienen de 40 años...? A... Vemos, nosotros vemos que la necesidad es igual para las personas más, más mayores. Porque tenemos a, a, a algún usuario más joven que, que ha estado buscando, por ejemplo, trabajo para verano, así, pero que siguen en, en sistema educativo todavía y, y tienen servicio de, de intérprete en, en sus centros de formación. Y no nos hace falta tampoco tanto que las personas mayores que, que antes con un boom de, de trabajo han dejado de estudiar hoy no se han especializado porque no tenían la oportunidad, pues que, que ofrecerles algo a ellos, para que todavía tienen muchos años delante para tener que trabajar. Uh -huh. Y a una persona que no conozca cuáles son las ventajas que le puede aportar el movimiento asociativo o asociaciones como Aransburg, ¿cuál sería el mensaje idóneo? Uh, acercada a conocernos porque llevamos muchos años trabajando con personas sordas, pero digo personas sordas, pero también se incluyen personas con discapacidad auditiva, porque eh, las personas sordas nos conocen, nos conocen porque muchos se han crecido aquí y, y han estado aquí y saben servicios que se ofrece, que vamos a interpretar pues actividades culturales, charlas informativas, todo eso, pero ahora... Lo que, lo que día a día no nos trae son las personas que, que han sido oyentes, han tenido una audición normal por accidente, enfermedad, están perdiendo o ya han perdido la audición y ellos están en una situación complicada también porque no tienen la, una forma de, de comunicar alternativa como las personas sordas. Todavía le tienen que aceptar su situación nueva, las familias tienen que aceptarlo, manejarlo, porque tampoco pues la, las etapas de, de duelo son los mismos que lo tienen que vivir y no saben expresarse bien. Además las familias les cuesta entender que aunque habla igual que antes no puede oír. Con la persona sorda es más fácil. Habla raro, pff, no me entiende, no oye, pues pues ya. Pero la persona que habla bien, habla bien claro, pues que no oye, cuesta entenderlo mucho más, a, a los propios familiares también. Y a esta persona aceptar su situación, porque nuestro día a día no somos conscientes cuánta información nos, a, nos aporta la audición. Pensamos que, ah, no puedo oír música, ah, no oigo la tele. Pero, pero realmente no, no somos conscientes de ello, ¿Cuánto, cuánta, es, cuánta es la información que nos aporta, no es solo no escuchar cómo cantan los pájaros, que, que la falta de información es, es, es mucho más amplio que solo no poder escuchar música o cómo cantan los pájaros, que es la, lo que se habla normalmente, ay qué pena que no oía, ay que no podía escuchar música, que, porque no es que, que la gente no lo entienda, pero no, so, no son conscientes de ello. Muchas gracias. De nada.